Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Es la segunda gran sorpresa que me llevo en este mes de agosto Un ciervo de cola blanca al vino Y sin más preámbulo, comenzamos Nos encontramos en el lago que está al lado del puesto de casa de los Castro Vamos a mirar por el este, mira, ahí vemos un grupo de ciervos Vemos uno que es el vino, vamos a ver Mira, un nivel 3. Un nivel 3. Ese nos va a dar diamante. Cogemos el 30.06. Apuntamos y disparamos. Ha sido batido. Salen corriendo las hembras que estaban al lado. Y ahora vamos a, a recogerlo. Vamos a hacer la perreta a ver si lo puedo encontrar de aquí, aunque estaba un poquito largo. Pero bueno, vaya. Un albino. Mmm, había cazado antes albinos, pero siempre a nivel 1 o nivel 2 bajitos. Y este es un nivel 3. La verdad es que es una sorpresa muy agradable. El otro día que un un ciervo rojo también al vino. ahora un ciervo de cola blanca. Vamos a, a seguir avanzando. Venga, Parrete, vente conmigo, que si no, no, no lo vas a encontrar. Vaya, tiene, tiene muy baja la, la amistad, vamos a subírsela, venga. A ver si lo puedes encontrar aquí, Parrete, que ya estamos cerquita. Vamos, ya vemos ahí la posición de nuestro GPS y el abrevadero donde estaban. Os recomiendo que visitéis esta zona, que es una zona muy buena para tanto para ciervo mulo como cola blanca. Fijaros siempre en los hábitats, cuando comen, cuando descansan los horarios, para así poder localizar los animales. Ya vemos allí a nuestro albino. Ya está perrete, vamos a sentarlo, a ver si podemos hacer una foto. El perrete, siéntate, que te mueva. Escuchamos allí las llamadas de advertencia de, de los otros que estaban con él. Vamos a saber que no te puedes mover, perrete, a ver si te puedo desplazar. Venga, ahora, ahora, para hacer una fotito. La verdad que es un animal precioso, de color blanco. Vamos a coger la cámara... Mira, primero uno hay y ahora otra con perrete a ver si me desplazo muy bien y ahora os voy a ir voy a recogerlo a ver la puntuación un diamante 262 con10 una puntuación aceptable no es un diamante muy alto pero es un diamante y encima con el handicap de que es un de que es un albino así que madre mía qué preciosidad que ojitos así rositas se le ve el contorno de los párpados y lo vamos a, vamos a disecarlo. Y ahora os pondré el mapa donde ha sido abatido. Veis aquí en el lago este alargado que tenemos debajo de la hacienda. Al lado del puesto de casa de los castros. Os voy a poner una panorámica para que veáis donde os podéis situar. Y ya solamente nos resta irnos al, a la sala de trofeos y colocarlo. Ya nos encontramos en la sala de trofeos. Y vamos a buscarle un emplazamiento. Mira, lo vamos a poner aquí. Madre mía, qué preciosidad de animal. Vamos a cambiarle la pose. Y, y a ver si cogemos una y la podemos utilizar. Mira, esta me gusta y la vamos a utilizar para portada del vídeo. Vamos a ver, un poquito más para atrás. A ver, así, cuadrado. Yo creo que es perfecto.